todo lo he vivido a nada y nadie envidió todo lo que he conseguido ha sido por un motivo si no puedo contar contigo me pongo a cantar contigo solo quiero ceder el testigo he relatado mis viajes he publicado varias novelas mi historia será sin natura en la escuela he vivido noches en vela inviernos veranos y primavera historias que dudo que ocurrieran no me arrepiento de nada ha sido una vida dedicada con momentos fríos como momentos de empanada cada paso que daba ha sido algo como una parada para salir del hoyo planteaba, he conducido al amanecer hacia ninguna parte, he viajado a lugares que no podría explicarte, me he tirado de un avión en pleno vuelo, he saltado desde un puente a casi tocar el suelo, me he cantado con más personas de las que recuerdo, he actuado en lugares sin ni siquiera conocernos, he ganado dinero y me he quedado sin él, he dormido en cajeros también en hotel, he sufrido por mujeres que no he vuelto. He probado platos sin saber si se podían comer He recorrido el desierto en camello He grabado discos y me han rechazado sellos He practicado alpinismo, en laderas verticales He llegado a ser alcalde de una aldea Nicaragua He cavado un pozo para los niños que no tenían agua He recorrido agua bravas en piragua Pero lo mejor es que todo aquello no ha sucedido Soy no en todo lo que me espera Espero estar a la altura si algún día esto ocurriera Por ahora seguiré siendo mi manera